Módulo Académico de Aprendizaje, Estructura de Datos. El módulo de estructura de datos permite el desarrollo de las competencias necesarias para comprender y solucionar problemas de programación mediante estructuras estáticas y dinámicas que tienen su aplicabilidad en el mundo real. Por ello, en este módulo se deberá aplicar el razonamiento lógico, analítico y algorítmico para reconocer las distintas variables involucradas en la concepción de las alternativas de solución a partir del manejo de estructuras de datos estáticas y dinámicas por lo anterior esta propuesta formativa está conformada por dos unidades didácticas la primera referida a la representación de la información de una aplicación en memoria utilizando técnicas de construcción de algoritmos con las estructuras de datos estáticas y la segunda relacionada con la aplicación de las estructuras de datos, teniendo en cuenta el problema y las características del manejo dinámico de memoria. Estas unidades son abordadas a partir de tres actividades de enseñanza y aprendizaje, las cuales tienen implicaciones en el desarrollo de las diferentes tareas interactivas de aprendizaje. Las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación de la primera unidad didáctica se enfocarán hacia la resolución de problemas utilizando arreglos unidimensionales o vectores y arreglos bidimensionales o matrices y para los cuales debe aplicar operaciones básicas. Por su parte, las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación de la segunda unidad estarán determinadas por el uso de estructuras dinámicas como pilas, listas y colas.